y que así tendrán ocasión de dar testimonio de Él. Jesús no nos ha engañado, nunca prometió que en esta vida seremos aplaudidos, y que nos resultará fácil el camino. Lo que sí nos asegura es que salvaremos la vida por la fidelidad, y que Él le testimonio ante el Padre de los que hayan dado testimonio de Él ante los hombres. Para los discípulos del Mesías, que vendrá como Señor al fin de los tiempos, la cruz siempre acompaña su presencia en el mundo y la misión, haciendo las fecundas. Cuando Lucas escribe ese Evangelio, la comunidad cristiana ya tenía muchas experiencias de persecuciones y cárceles y martirios por parte de los enemigos de fuera y de dificultades, divisiones y traiciones desde dentro. A lo largo de dos mil años, la Iglesia ha seguido teniendo esta misma experiencia. Los cristianos han sido calumniados, odiados, perseguidos y llevados a la muerte. Si algo hay claro en estas palabras de Jesús, es que sus discípulos no van a encontrar siempre buena acogida ante los gobernantes políticos. Por tanto, los que anuncian el Evangelio encuentran buena acogida en quienes manejan el poder y el dinero. Es seguro que no anuncian el Evangelio, sino otras cosas que, disfrazadas de Evangelio, en realidad nada tienen que ver con Jesús. El Evangelio es siempre conflictivo para los hombres del poder, ya sea político, económico, tecnológico, etc. Ser cristiano cuando...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 Usano. Las cosas caminan bien, no es problema. Lo difícil es cuando dice el Señor, perseverarán en los momentos difíciles. El cristianismo es un estilo de vida que muchas veces va con, en contraposición con los valores, pensamientos y actitudes del mundo. Esta es la causa de los problemas. Ser cristiano en un mundo de injusticia, de violencia, de deshonestidad, no es sencillo y por lo general es la causa de la persecución y de rechazo de aquellos a los que nuestro estilo de vida incomoda. Jesús nos los ha anunciado en el, en el momento en que Él mismo estaba a punto de entregarse en la, cruz, en la cruz, no para asustarnos sino para darnos confianza, para animarnos a ser fuertes en la lucha de cada día. Si se mantiene firmes, dice Jesús, conseguirán la vida. El amor, la amistad, la fortaleza y nuestra fe no se muestran tanto cuando todo va bien, sino cuando se ponen a prueba. No los avisó, dice Jesús, si a mí me han perseguido, también los perseguirán a, a ustedes. Pero también nos aseguró, les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido el mundo.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 Él ha prometido ayudarnos y estar en con nosotros. Seamos fieles hasta el final. Que el Señor los bendiga.